Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a otro nuevo encuentro de este ciclo de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Hoy estamos en el encuentro número 5. La temática del día de hoy que vamos a abordar son las políticas de cuidado y su abordaje desde el cooperativismo. Este es un tema de una importancia y una urgencia bastante eh, sobre el tapete en estos momentos. La pandemia ha puesto de manifiesto y con, mucha, con mucho ímpetu la necesidad de avanzar en resolver de manera más equitativa y más formal todas las actividades vinculadas al cuidado. En este sentido, desde el INAES estamos trabajando fuertemente en conjunto con otras instituciones del gobierno nacional y locales en la mesa interministerial de políticas de cuidado y también en una serie de resoluciones que faciliten e impulsen el desarrollo y el fortalecimiento de las cooperativas y las mutuales que se dedican al cuidado de personas. Para desarrollar estos temas, hoy nos van a acompañar y van a ser disertantes el doctor Gustavo Sosa. Gustavo es un abogado especializado en cooperativismo, fue asesor legal del INAES entre el 2005 y el año 2016 y es integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Como así también es el secretario de la Comisión Técnica de Políticas de Cuidados del Directorio del INAE. También nos acompaña Marcela Inés Freite Frey, directora de la Unidad Académica Salud Social y Comunitaria de la Universidad de Chubut y directora del proyecto Treleu Ciudad de Cuidados. También está con nosotros Juan Ignacio Aguilar. Él es licenciado en Ciencia Política y actualmente es el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Treleu. Eh, bueno, sin más, le paso la palabra al doctor Gustavo Sosa. Bueno, eh, nuevamente muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tratar la temática que para quienes trabajamos en la universidad eh, y en universidades y para el propio instituto en este momento es una temática central en la, en la política pública. Eh, la idea de mi presentación es hacer un breve resumen del origen de las cooperativas de cuidado, vamos a hablar un poco de las cooperativas sociales, y luego de su desarrollo y su actividad en Argentina. Eh, no dar el tiempo para comentar todas las experiencias existentes, pero sí dar un pantallazo y una idea general de, de lo que hoy ya tenemos y hacia dónde estamos yendo. La cuestión de los cuidados en la agenda pública. Eh, sabemos que estamos desde ya hace eh, varias décadas en un crecimiento poblacional cuya pirámide va a estar, eh, tornándose eh, una pirámide de, de una mayor longevidad, un envejecimiento poblacional. Esta problemática, o que esta situación, no, esta situación es una situación propia de Latinoamérica ¿mí? no solamente de Argentina, y lógicamente eh, nos planteamos cuál es el sistema previsional, el sistema de derechos que tenemos en condiciones de afrontar esta situación. ¿no? Personas que, que hoy llegan a los 80, 90 años, con, con mucha vitalidad, eh, pero también aquellas que van teniendo algún, eh, algún tipo de... Eh, de discusión, de, de, de capacidad parcial o de una necesidad, una dependencia ¿sí? de, de sus familias o de, de un sistema, de un sistema de seguridad social, y eso va generando una problemática que se va evidenciando y que se evidencia también en una, una multiplicidad de hechos. ¿sí? Eh, una precariedad económica y social como existe en buena parte de Latinoamérica, en que lamentablemente Argentina se, se, se mantiene y el actual contexto va a dejar seguramente un escenario un poco más complejo que, que, del que ya teníamos al inicio de, de la pandemia, el COVID-19. Una ausencia de servicios de calidad o de una ausencia de servicios que abarquen a toda la población. Porque aquí empezamos hablando del envejecimiento. También hablemos de la primera infancia. Allí también tenemos un escenario que atender, un escenario que no está lo suficientemente cubierto, sobre todo en lo que son los primeros días de vida hasta los tres años de edad. A partir de allí podemos encontrar ya el sistema escolar formal eh, desarrollado, pero no hay un sistema lo suficientemente trabajado y consolidado respecto a eh, la primera infancia. Hay un sistema basado en las familias, en donde las madres, los padres, van desarrollando las actividades de cuidado, pero sobre todo las madres o las mujeres en general, no solamente las madres, sino las abuelas, estamos hablando de un sistema que todavía está fuertemente eh, basado sobre una, eh, bajo un sistema patriarcal, bajo una mirada de feminización de los cuidados, donde el rol dentro de las familias que cae en el, la atención de los adultos mayores, de las infancias, de las personas que particularmente necesitan tener algún tipo de asistencia por una situación permanente o temporal de dependencia, recaen las mujeres. Y aquí también tenemos un tema muy sensible y de urgente atención por parte de las políticas públicas. Este es un poco el escenario que hoy tenemos. Eh, y podemos luego mencionar algunos documentos muy interesantes que lo, lo están tratando y reflejando. Normativamente, ¿qué tenemos en materia de cuidados? ¿Mm? El cuidado actualmente podemos entenderlo como ya un derecho que tienen las ciudadanas y los ciudadanos del país, y un derecho que como todo derecho debe ser garantizado por el Estado y por las políticas que el mismo debe desarrollar. Desde hace muchos años la Convención de los Derechos Niños, la cual hace en varios de sus artículos mención a los derechos de cuidados que tienen, no solamente respecto a, lo, a la escolarización, sino al incluso de la más tierna infancia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también eh, ha ingresado en nuestro sistema normativo ya hace varios años y hace una mención en, también, a, a las políticas o al compromiso de los Estados de, de adoptar políticas de cuidado, y en particular a los adultos mayores, una de las últimas convenciones que el país eh, ha aceptado o ha incorporado dentro de su sistema normativo es la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, una convención muy importante donde eh, el cuidado de, dentro de las políticas del Estado hacia este grupo de etario de la población está ya expresamente previsto. Esto quiere decir, el cuidado ya no recae desde una mirada normativa en la familia. El Estado tiene un rol central en desarrollar políticas al cuidado de todo este grupo de personas que generalmente se encuentran en las personas que tienen la mayor vulnerabilidad. O si sea, agregamos además la vulnerabilidad social y económica que una buena parte de nuestra población tiene, es allí donde más debemos focalizar la política pública, desfemenizando el cuidado, haciéndolo eh, carne en todo, en todas la, la, las actividades de, de las personas, de la población, y tratando de abarcar con un sistema hacia el cual entendemos que estamos eh, que tenemos que ir trabajando un Sistema Nacional de Cuidados, que luego voy a hacer algunos, algunos comentarios. Una referencia particular a la salud mental. ¿Mm? Ustedes saben que desde el año 2010 tenemos una legislación, eh, la Ley 26.657, que es la Ley de Salud Mental, que ha cumplido una década, la cual señala lo referente al cierre o a la desmanicomiorización. Del sistema de salud mental. Esto también está incluido, debe estar incluido una mirada de política de cuidados. Y esto todavía ha avanzado lentamente, ya sobre un terreno de profesionales, de instituciones que han ido consolidando su mirada respecto a esto, pero todavía no hemos llegado a ser lo suficiente. Esto también tiene que entrar dentro de una política de cuidado, con lo cual estamos abarcando diversos ámbitos, ¿eh? no solamente los adultos mayores, estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la discapacidad física y de, de los usuarios, las personas son usuarias del sistema de salud mental. Las políticas públicas tienen que estar orientadas hacia la generación de un sistema que no deje en la familia, y sobre todo en la mujer, todo el rol si no vamos a repetir el mismo sistema que estamos eh, teniendo desde hace décadas siglos. Eh, hay algunas experiencias interesantes que podemos tomar en cuenta para ir orientándonos hacia un, un sistema de cuidados. Una referencia importante es lo que pasa en la República Oriental de Uruguay, la cual hace ya... Eh, un poco menos de una década, incorporó una legislación innovadora en Latinoamérica introduciendo un Sistema Nacional de Cuidados que abarca a las políticas a todos estos sectores que recién hemos mencionado. El Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay eh, es muy reciente como para poder hacer una evaluación global, pero sí claramente el cuidado en Uruguay es un derecho que el Estado está obligado a garantizar y ahí la necesidad del Estado de organizar desde su del sector público, la organización de los cuidados, junto con las familias, junto con las instituciones privadas y junto con las instituciones comunitarias. Y también allí la presencia importante del sector asociativo, cooperativo y mutual. En Argentina hemos tenido varios proyectos de ley, algunos con estado parlamentario, pero que no han avanzado mucho más allá de la presentación de los proyectos. Entendemos que está el escenario preparado para ir trabajando lenta, pero consistentemente o fuertemente, en todo caso, en aspirar a un sistema nacional de cuidados. En ese sentido, un mojón importante en este, en este camino es la conformación, por primera vez en la historia de la República, de una mesa interministerial de políticas de cuidado. Allí se ha producido un documento muy interesante que pone un, un, un inicio de desde dónde parte el Estado en la generación de una política integral de cuidados, ya que, como ustedes verán, una política integral de cuidados abarca a un montón de áreas. Y allí el INAES es uno de los organismos que están presentes, junto con otros organismos, como el ANSES, el Ministerio eh, de Géneros, y entre otros ministerios y otros organismos. Es un espacio sumamente interesante que creo que es, una, eh, es una piedra basal para la generación de una política de cuidado a nivel nacional, también a nivel provincial y a nivel municipal, que es hacia donde vamos ahora y orientando eh, la charla. Eh, tenemos dentro del universo de lo que es el cuidado de los adultos mayores, un lento y progresivo reconocimiento hacia las figuras de las cuidadores y los cuidadores de adultos mayores. Este, este reconocimiento se viene dando ya hace varios años a través de formaciones, de cursos, de capacitaciones y de un registro nacional que a su vez también eh, ha sido replicado en algunas provincias con registros provinciales e incluso a nivel municipal. Registros de personas formadas con una capacitación Básica, esencial, pero sobre todo, eh, eh, ¿se ve la presentación? dígame cualquier cosa, así está viendo? Bien. Eh, la, la formación que hoy tenemos a nivel nacional y el estándar que se ha establecido a través de la DINAPAM es eh, de la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores, es un, un curso de eh, varias horas, de más de 250-300 horas, que ha establecido hoy un estándar mínimo de, eh, eh, de formación que permite que esas personas luego, si así lo quieren, pasen a integrar ese registro nacional de cuidadores y cuidadores domiciliarios. Es un aspecto muy importante y con la DINAPAM es uno de los organismos con los que el INAES también está articulando. Finalmente, rescatar dentro de las políticas públicas el rol de las universidades, ¿eh? las universidades nacionales y provinciales, universidades públicas. Eh, este, eh, este, hace varios años, varias áreas de varias universidades vienen trabajando en la mirada de los aspectos de la gerontología, de los cuidados, desde la mirada de, de las políticas de género. Allí creo que tenemos un escenario bastante trabajado y con varios estudios que son interesantes mencionar, uno de ellos desarrollado por cuatro universidades, eh, haciendo un estudio sobre 10 cooperativas de cuidado de adultos mayores, estas son las universidades de, de Febrero, Quilmes, Lanús, y la Universidad Provincial de Chubut. Eh, y, y bueno, allí eh, tenemos un estudio que analizó 10 cooperativas de cuidado de adultos mayores, y cómo fueron que las mismas se conformaron, y que bueno, son hoy parte central de estas cooperativas lo que es la red de cooperativas de cuidados que ahora seguidamente les voy a comentar. Antes de ingresar en la situación en Argentina sobre las cooperativas sociales de cuidados, o mejor dicho, ya ingresando, previamente vamos a hacer una mención a una experiencia internacional sumamente relevante que hemos tomado quienes estamos estudiando y trabajando con las empresas sociales en salud mental, las cooperativas de cuidado, eh, como una de las referencias. Y es la experiencia italiana. La experiencia surgida en Italia a principios de la década de 70, del siglo pasado, con el proceso de desmanicomialización, seguido por Masalia por y por, por otros profesionales de la, de la salud mental, de la psiquiatría, que fue generando cooperativas de inserción sociolaboral de personas usuarias del sistema de salud mental y que luego esto se fue ampliando a otro tipo de de, de personas en situación de vulnerabilidad, pero que a la vez también se encontraron con la generación de servicios de proximidad, de atención, de cuidados de personas, a través de profesionales integra que integraron y conformaban cooperativas. De allí que eh, en los principios de la década del 90 se reconociera ya este, este fenómeno particular dentro del cooperativismo italiano, con una legislación, que es la ley 381, que ha destacado a las... Tipologías A y B, ¿no? las tipo A, las de servicios de, de cuidado, de atención a las personas, el tipo B de servicios de inclusión, de acompañamiento laboral de personas integrantes de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad. ¿no? Eh, las cooperativas sociales, así fueron como fueron conocidas desde entonces, han tenido reconocimiento a lo largo de las últimas décadas por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de la CICOPA, que la CICOPA es un área dentro de la alianza de las cooperativas internacionales, de la ASI, que eh, engloba a las cooperativas de trabajo y a las cooperativas sociales. Y la CICOPA ha destacado cinco características centrales, que a diferencia en cada país tienen pero cinco características centrales que las cooperativas sociales deben tener. Eh, como les digo, aquí cuando hablamos de cooperativas sociales, estamos hablando de cooperativas sobre todo de cuidados. Vamos a hablar probablemente en lo que sea la charla más de las del tipo A, de cuidados, de asistencia a adultos mayores, a infancia, a personas con, con discapacidad, pero no olvidemos lo inter las interesantes experiencias que se han venido desarrollando en Argentina en las cooperativas de inclusión sociolaboral de acompañamiento integral. Eh, el año 2019, el INAES reconoció a través de la resolución 1 de ese año de interés cooperativo a estas cooperativas, a las cooperativas sociales, sobre todo las que estaban, las que realizan inclusión sociolaboral de personas que han estado o están en contexto de encierro, son usuarios del sistema de salud mental o tienen problemáticas con adicciones. Las cooperativas sociales... ¿A qué se diferencian de una cooperativa de trabajo tradicional? Bueno, eh, por supuesto que habrá más diferencias si son del tipo A o del tipo B, pero básicamente lo que estamos hablando son herramientas de acceso a derechos. Eh, no solamente estamos aquí pensando en la generación de trabajo por parte de personas encargadas de la asistencia y del cuidado de otras personas que se encuentran en determinado grado de dependencia, de vulnerabilidad psicosocial, sino para estas últimas personas, son las que posibilitan el acceso a determinados derechos de los cuales no se accede por otra vía. Entonces, aquí lo que estamos hablando es muchas veces de varios derechos que eh, se encuentran vinculados eh, y sostenidos por estas experiencias. En Argentina, desde hace más de una década, eh, tenemos ya experiencias muy concretas y muy interesantes en lo que hacen la inclusión sociolaboral y el acompañamiento integral de personas. Muchas de ellas se encuentran nucleadas en la red de cooperativas sociales, que es una red que se ha conformado ya hace cuatro años, ¿sí? que ya se monta sobre un trabajo que vienen realizando varias experiencias en el territorio. Una de esas experiencias fueron las desarrolladas con las empresas sociales en la provincia de Chubut. Eh, y otras que se han ido desarrollando en diferentes puntos del país muchas de ellas que han terminado conformándose ya con una cooperativa matriculada paralelamente se fueron desarrollando en Argentina cooperativas de cuidados de asistencia de adultos mayores las integrantes digo las integrantes porque más del 90% de quienes conforman estas cooperativas son mujeres ellas han Ido haciendo una actividad de cuidados, se encontraron en algún momento con la posibilidad de realizar un curso de perfeccionamiento, un curso de formación, que les fueron sumando las experiencias que ya venían trayendo, y de un curso de varios meses, muchas de estas experiencias se encontraron en que mm, volvían a sus trabajos formadas con un conocimiento mucho mayor del que tenían, Seguían estando individuales, seguían estando cada una en su propia actividad, con la asistencia a su grupo o a su adulto mayor, al usuario. Con ¿no? lo cual entendieron que la ventaja era de hacer un trabajo en forma conjunta, porque la pregunta que siempre queda replicando es: ¿quién cuida a quienes cuidan? Y aquí las cooperativas fueron la respuesta que, como herramienta, espontáneamente y luego de. De un determinado proceso de formación y de conocimiento mutuo fueron al que arribaron todas estas cuidadoras y cuidadores en la necesidad de decir, conformemos una empresa propia, autogestionada, de base democrática, eh, en la cual podamos llevar un servicio de calidad, con continuidad y garantizando derechos básicos y esenciales que los adultos mayores tienen y que muchas veces no le terminan siendo reconocidos eh, en la práctica del servicio de cuidados, ya que aquí se apunta en particular al cuidado domiciliario. Uno sabe que el adulto, todas las personas en sus domicilios, es, es, su, es su patria, es su pequeña patria, es su casa. Eh, la internación es una situación que puede ser por motivo de salud, pero muchas veces el el Llevar a una persona a un espacio cerrado, fuera de su casa, va generando un proceso de, de, de deterioro cognitivo, eh, físico, muy grande. Entonces, aquí apostamos también a que el cuidado domiciliario es parte de eh, un derecho esencial que tienen las personas a poder permanecer en lo que ellos decidieron, ellas decidieron, es su domicilio. Eh, tenemos muchas experiencias. En Argentina hay más de 25 experiencias ya eh, de varios años, algunas otras muy nuevas, las más reconocidas son las de Puerto del Plata, con más de 160 trabajadoras y trabajadores del cuidado de la asistencia, y las de Chaco, como Sol Flecha, con más de 80 integrantes. Y así en todas las provincias vamos a encontrar experiencias que se han ido desarrollando y que se están vinculando en lo que aquí eh, denominamos la red de cooperativas de cuidado. También cabe señalar que si bien en menor medida ya hay experiencias sumamente interesantes de cuidados de primera infancia, focalizados en los 45 días a los 3 años. Y aquí también hay otro perfil de personas debidamente formadas eh, para el cuidado de, de infancia, una necesidad que cada vez mayor eh, recae sobre todo en la familia, y esto depriva a los integrantes de la familia a poder llevar adelante sus actividades laborales, para sostenimiento del ingreso de la misma, sus actividades eh, de formación. Es muy importante también tener una política hacia, eh, hacia, los, hacia las familias, con hijos pequeños que necesitan tener eh, un, un cuidado y que no saben muy bien a quién recurrir. Lo mismo pasa con los adultos mayores, los hijos, los sobrinos. Cuando el adulto tiene algún problema, necesita una asistencia. No, nadie nos ha formado para saber cómo se asiste, a quién hay que recurrir, quién es el que conoce de esto. Bueno, es un tema que, que hay que ponerle, digamos, solución. Las cooperativas son una gran solución porque organizan el servicio y porque están organizadas por las propias trabajadoras y trabajadores de esto. cuidado. Aquí comentamos que ya el INAE también es uno de los temas centrales. La, la cuestión de la agenda del cuidado se ha conformado la comisión técnica asesora de cuidados de INAE, que también señor Osaida se ha creado eh, junto con otras comisiones técnicas asesoras cuáles son las características para ir resumiendo eh, y luego lo vamos a ver con el proyecto de Ciudad de cuidados ya un caso concreto de hacia dónde se puede orientar desde un municipio una política de cuidados para infancia discapacidad ...y adultos mayores. Estamos hablando de un servicio de proximidad. Es un servicio que tiene que ser cercano. Cercano a quien lo brinda respecto a quien lo recibe. En una localidad, ahí son los propios vecinos, las propias vecinas... ...quienes se han formado para brindar este servicio a sus propios vecinos. Eh, aquí estamos hablando de experiencias, sobre todo en cuidados de adultos mayores... ...donde no necesitamos un fuerte capital inicial... Lo que necesitamos es una debida formación y una vocación en las personas que llevan adelante las tareas de cuidado, porque no es cuestión de replicar eh, el cuidado que la, las personas realizan en su casa, en el trabajo. Si no fuera realmente por una vocación de lo que se llama realmente el arte de cuidar. No en vano hay personas que realizan cursos de más de 300 horas de capacitación. Hay una vocación real y una una tarea y una mirada de profesionalización de las cuidadoras y los cuidadores que requieren eso, ¿m? capacitación, ¿m? la vocación y la experiencia. Por eso la inversión en realidad es en la formación sobre todo. Luego para la cooperativa se requiere, por supuesto, un capital inicial para actuar, pero no estamos hablando de incorporación de materiales, sino de personas debidamente capacitadas, con vocación de realizar esta actividad. Por eso hablamos de inserción profesional y formación permanente. Eh, estamos hablando de que no solamente las cuidadoras y cuidadores se van formando y se van profesionalizando ¿sí? a través de diferentes cursos, sino que estas cooperativas también van incorporando otros tipos de actividades y otros tipos de profesionales de la salud. ¿sí? Vamos a hablar de enfermería, de psicología, de, de, de, de actividades lúdicas, de actividades recreativas. Entonces, aquí se va generando un servicio integral, orientado a resolver las problemáticas de las personas de los adultos mayores, de las infancias que requieren atención, bueno, aquí por eso estamos hablando no solamente de cuidadores y cuidadores, estamos hablando de ellos como un núcleo básico, pero estamos hablando de otras de otros profesionales que pueden insertarse como asociados, asociados de estas cooperativas. Por supuesto, la doble mirada del servicio, no solamente la generación de una cooperativa para generar un trabajo digno, posibilidades concretas de trabajo, organizado, que no implique una, no se base en la autoexplotación y tampoco en la degradación del servicio, como muchas veces se encuentran los propios cuidadores y cuidadores haciendo el servicio individualmente, en una situación de total eh, indefensión, y la propia organización es la que se organiza para realizar debidamente el servicio y para eh, cuidar, digamos, a sus propios integrantes. Y que el servicio sea un de calidad, un servicio de permanencia. Cuando una cuidadora toma una licencia, cuando una eh, persona no puede asistir un día, la propia cooperativa va asignando y el usuario mantiene una continuidad del servicio que de una manera individual, con una persona individual, quizás no lo tendría garantizado, porque por supuesto uno queda atado la posibilidad de que ese día esa persona pueda ir y cumplir con la actividad. Entonces ahí la cooperativa, las experiencias que conocemos, están organizando muy bien este servicio. Por eso señalamos que estas cooperativas de cuidados desarrollan mecanismos de doble cuidado, hacia afuera y hacia adentro. Garantizan un espacio de trabajo que valora y que cuida, que cuida a las trabajadoras y los trabajadores, y a los usuarios y los usuarios, ¿no? en un marco, de, de garantía en sus derechos básicos, ¿m? de cuidados, de trabajo y de, de una vida digna, básicamente. Por eso nos parece que este tipo de experiencias de proximidad deben ser parte de una agenda municipal eh, focalizada en brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y las ciudadanas eh, que las conforman bien con esto eh, cierro esta presentación para dar lugar a, la, a conocer la interesantísima experiencia de peeu eh, quedando para luego la misma abierto a las preguntas que deseen formular okay, bueno eh, gracias gustavo y bueno muchas gracias a todo el equipo del inaE por la invitación desde la universidad muy muy agradecidos aparte de eh, consideramos muy importante el espacio y, bueno, y agradecidos de poder compartir la experiencia. Eh, yo provengo de una universidad pública provincial, la Universidad del Chubut, una universidad bastante nueva, que precisamente por ser una universidad provincial, su, su principal objetivo es eh, generar digamos, programas que tengan que ver con las necesidades de nuestro territorio, de nuestra provincia. La provincia es una provincia que es la tercera más grande del país en territorio, pero con muy baja densidad de población. Entonces creemos que la, la universidad tiene que ser un instrumento que ayude a mejorar la vida de, de la población, además de generar acceso a la educación superior de, de nuestros habitantes. En ese sentido, como comentaba Gustavo, veníamos trabajando con una red de universidades en, en, con el tema del cuidado en los dos ejes que marcó Gustavo, tanto el cuidado a personas... Eh, que necesitan distintos tipos de cuidados, como personas adultas mayores con discapacidad, primera infancia, etcétera, etcétera, y también lo, lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad, problemáticas de salud mental y, y otras. Eh, y veníamos trabajando muy articulados con el municipio, porque me parece que es importante, como de los aprendizajes que fuimos teniendo en este, en este tiempo, la cuestión de que ante problemáticas de, de, de bastante complejidad no, no se pueden dar respuestas unilaterales. Es como muy necesario poner en juego las redes de distintos actores a nivel de, de la comunidad, del, del Estado, del Estado local, provincial, academia, organizaciones sociales, para ir pudiendo dar respuestas que también sean complejas y satisfactorias en función de las necesidades de cada, de cada lugar. En este sentido veníamos pensando el tema de los, de los cuidados, teníamos el modelo de las cooperativas que ya estaban funcionando en el país, veníamos de trabajar en esta investigación que realmente nos había dado insumos eh, de entender que el formato cooperativo era un formato amigable y esto que decía Gustavo que daba digamos, una, una buena respuesta en relación a la necesidad de cuidado, pero a su vez permitía generar marcos institucionales más amigables y, y contenedores para quien desarrollaban estas tareas de cuidado. Entonces veníamos trabajando como muy articulados con el municipio de Treleu, eh, buscando, digamos, la vuelta para poder generar esta oferta de no solo de capacitación, sino también de, de acompañamiento a la conformación de cooperativas, porque en ese momento en la, en la provincia solo había una cooperativa de de cuidadoras, pero que estaban gestionando un, un geriátrico, no era de cuidados domiciliarios. Y bueno, en, en estas búsquedas en conjunto con, con referentes del área de educación del municipio de Trelew, eh, bueno, en el 2018 se abre un, un programa para presentar proyectos a, a PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente proyectos de desarrollo local. Entonces, bueno, fue como una como la respuesta a lo que estábamos buscando eh, para poder este, encontrar una ventana para conseguir financiamiento para desarrollar esta, esta cuestión que teníamos en agenda que tenía que ver con la capacitación y con el acompañamiento al, al desarrollo de cooperativas de cuidado a nivel local. La verdad que tuvimos una cuestión fundamental y por eso me parecía interesante pensar el desarrollo local desde, el, desde, lo, desde lo municipal precisamente fue la total apertura del, del área de educación del municipio de Treleu para acompañar y presentar en forma conjunta este proyecto. Eh, el proyecto lo desarrolla la Universidad del Chubut como institución responsable, pero desde el inicio fue un entramado de organizaciones, con el apoyo de, de la empresa del municipio de Treleu, de FECOTRA, de la, de la subsecretaría de asociativismo de la provincia, de, de una cooperativa italiana con la que ya veníamos trabajando, entonces eso también le dio como cierta fortaleza al, al proyecto que presentamos, y bueno, tuvimos la, la, la alegría de que salió seleccionado entre, entre los proyectos que financió, lo cual nos dio como, como, una, como un aire para trabajar eh, interesante, no obstante lo cual me parece op oportuno también comentar, eh, nosotros la verdad que tuvimos el, el o tenemos el privilegio de estar trabajando en el contexto de un financiamiento específico para este proyecto, lo cual nos permite como, eh, trabajar con mucha más libertad y con mucho más respaldo. Pero a su vez hemos descubierto en este andar que hay un montón de herramientas de políticas públicas que a veces no son tan conocidas, pero que si aprendemos cómo ir gestionando y a ir iluanando y, y poniendo en, en articulación y en sinergia estas herramientas, son este, procesos que igualmente se pueden ir acompañando ir trabajando. Eh, una de las primeras sinergias es la, la academia a, en articulación con, con lo local y con el desarrollo, eso para nosotros es fundamental. Y bueno, este, este proyecto que se llama Treleu Ciudad de Cuidados, que tiene en la mira el desarrollo de una red de cooperativas, eh, desde la lógica del desarrollo local, lo que nos permite ir generando es un trabajo articulado que pone como en primer plano la corresponsabilidad con el tema del cuidado entre la universidad, el estado en sus distintos niveles y organizaciones de la, de la comunidad, generando respuestas colectivas y participativas en, en pos del desarrollo local. Con un eje muy importante que es, retomando lo que decía Gustavo, el tema de la perspectiva de derechos, de entender el cuidado desde una lógica del derecho, el derecho a hacer cuidados que todos en algún momento de nuestras vidas Tal vez necesitemos algún tipo de cuidado, quizás por un periodo acotado, quizás en forma permanente. Y la verdad que si es un derecho, implica que debe ser universal y que debería ser accesible para todas y todos, y no solo para quien lo pueda pagar. Y por el otro lado, también pensar en términos de derecho implica pensar la integralidad de, de, de esos derechos, el derecho al cuidado, pero a su vez, lo que decía Gustavo, ¿no? que quien cuida también lo haga ejerciendo sus derechos y desde lugares de, que pueda ejercer su profesión de una manera también adecuada y resguardada. Entonces, desde esta lógica del desarrollo local, tuvimos como tres ejes, o planteamos tres ejes principales en el, en el proyecto para llevarlo a cabo. Por un lado, entender, digamos, teníamos todo el conocimiento de... Eh, los cambios poblacionales, la, el aumento, digamos, de la esperanza de vida que conlleva a una, eh, un cambio demográfico y personas que, tienen, eh, que van a vivir muchos más años, lo cual está buenísimo, pero va a generar toda una un replanteo a nivel del sistema de seguridad social y del sistema de, de cuidados también sanitario, y los desafíos para el sostén comunitario de estas personas, toda la, la cuestión del ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, eh, en, en términos de ampliación de derechos ¿no? al trabajo, a la universidad, pero a su vez esto implica un replanteo de las funciones de cuidado a nivel intrafamiliar que históricamente estaban invisibilizadas como trabajo y, te, y habían quedado como a cargo de, de las mujeres, pero esto se pone en cuestionamiento y se piensa también la necesidad de repensar al interior del sistema familiar la cuestión del cuidado, sino precisamente pensarlo como derechos y entonces el Estado con una función de garante y con un rol de garante activo. Entonces eh, por un lado nos pareció importante conocer a nivel territorial digamos, estos grandes enunciados. bueno, ¿qué pasaba entre Leo? ¿qué pasaba con estas problemáticas y con las necesidades de estos colectivos en particular en, en relación a, a nuestro territorio poniendo el eje en tres grupos poblacionales particulares La, las infancias las personas adultas mayores y las personas con discapacidad por el otro lado, nos parecía que como universidad teníamos las herramientas para proponer trayectorias de formación para, digamos, eh, en, una, en un doble eje, profesionalizar el rol de los cuidadores y cuidadoras y por otro lado, eh, que este desarrollo profesional se haga en el marco de un formato cooperativo. Entonces también el segundo eje fuerte que se propuso el proyecto fue la conformación de cooperativas de trabajo que, br que brinden estos servicios de cuidado y que a su vez permitan la inserción laboral de personas que en general están en una situación de vulnerabilidad. En general, quienes desarrollan estas tareas de cuidado suelen ser personas que no tienen una formación académica que haya superado el, el secundario, entonces esto las pone en una situación de fragilidad laboral y muchas veces digamos, la forma contractual es de manera informal personas que están contratadas en negro y que no se respetan sus derechos laborales, entonces parecía importante que esos cursos de, de, de cuidados pusieran en valor quienes ya estaban desarrollando esta tarea y lo que fortalecieran fuera el desarrollo de mejor y más digno empleo, de un trabajo decente, y que a su vez recuperara toda la experiencia de estas personas que ya estaban desarrollando esta actividad. Y el tercer eje importante tenía que ver con generar estas eh, soluciones innovadoras a través del trabajo participativo y de poner en valor la, la, la, las redes existentes a nivel comunitario, redes asociativas desde una lógica que nos ayuda a pensar todo lo que es la, la economía social y solidaria. ¿no? Entonces con estos tres grandes desafíos de cómo llevar a, adelante este proyecto de desarrollo local, se plantearon cuatro etapas de trabajo. Nosotros empezamos a trabajar en febrero del año 2019 en un contexto de bastante pauperización de la población y un aumento de las necesidades de cuidados, pero eh, en ese momento sin políticas públicas fuertes que, que acompañaran esto. Y un poco también consideramos que, que el proyecto, además de hacer el diagnóstico de necesidades, además de generar los espacios de capacitación, tenía que dar un salto de calidad y pensar más allá del tiempo del proyecto, y para eso era necesario articular en mesas de trabajo que permitieran la cuestión de incidir de alguna manera o, o, o ser parte del desarrollo de políticas públicas. Estas tres, cuatro etapas del proyecto, la primera fue un diagnóstico y relevamiento participativo sobre dos ejes principales, necesidades de cuidado en estos tres grupos poblacionales, ¿Y qué estaba pasando en ese momento a nivel del municipio de Treleu? ¿Cómo se estaban eh, respondiendo a esas necesidades, tanto desde lo formal como desde lo informal? ¿Qué pasaba con salud? ¿Qué pasaba con desarrollo local? ¿Qué pasaba con las familias? ¿Qué pasaba en el municipio? Entonces hicimos una serie de entrevistas, grupos focales, espacios más comunitarios de intercambio y armamos todo un diagnóstico que nos sirvió de base para pensar la segunda etapa, que ya fue el desarrollo específico de dos cursos eh, de cuidados, uno orientado a personas adultas mayores y otro a primera infancia, la cuestión de la discapacidad fue un eje transversal, y siempre pensando en eh, la cuestión del formato asociativo, o sea que fueron cursos de cuidados con orientación al asociativismo. Quizás en esto fue la diferencia que, que planteamos en relación a los cursos que... Oferta a la Dirección Nacional de la INAPA, de, de, de Políticas del Adulto Mayor, que generaba estos cursos de, de, de cuidados y que generaba los, ponía los recursos disponibles para que se dictaran a nivel territorial, pero sin los módulos de asociativismo. A nosotros nos parecía que esto tenía que ser algo fundamental y lo trabajamos en conjunto desde la universidad con, la, con el municipio y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y se dictaron estos dos cursos durante la mitad del año pasado y llegamos justo a, a cerrar este año antes de que nos agarrara la pandemia, que fue todo un, un cimbronazo a nivel del proyecto. Los cursos, como, como decía Gustavo, tuvimos el cuidado de que tuvieran los contenidos y la carga horaria que pide el, el Registro Nacional de Cuidadores y pudimos hacer un convenio con ellos para que las personas que egresaban de los cursos de adultos mayores no los de primera infancia, pudieran inscribirse en el registro nacional. Ya que apenas terminaron, mandamos el listado y estas personas pasaron a ser parte de, o estar incluidas en forma directa en el registro nacional de cuidadores. Eh, la, la segunda etapa terminó en marzo y la tercera etapa, la que a nosotros nos parecía como más innovadora y que realmente va, está impactando a, a, a nivel de desarrollo local, era toda la etapa de incubación para que aquellas personas que se habían formado eh, para ejercer estas tareas de cuidado sea a personas adultas mayores como a primera infancia, eh, y que además tenían se habían formado también en, en esta cuestión del armado de formatos asociativos, eh, bueno, acompañarlos también en este proceso de, de desarrollo de las cooperativas. Eh, de, de hecho el proyecto tiene como una meta es la conformación de cuatro cooperativas de, de trabajo que brinden servicios de cuidados. Eh, fue como todo un cimbronazo a la cuestión de la, de la pandemia, porque el, el proyecto tenía como, como una, una lógica muy muy apoyada en, en lo vincular, como, como tiene que ver con la cuestión de, del armado de redes y potenciar redes asociativas y potenciar el, el desarrollo de vínculos internos a, la propia, a las propias cooperativas y externos en relación con, con otros actores locales, municipales, provinciales, organizaciones civiles y demás. Entonces, bueno, cuando hubo que frenar la, la presencialidad fue todo un desafío de cómo repensábamos el, el, el proyecto, eh, porque además la, las personas que se habían capacitado, en su mayoría, como comentaba Gustavo, mujeres, porque muchas de ellas ya estaban trabajando como cuidadoras, y lo que ayudó estos cursos fue a profesionalizarse, bueno, la verdad que habían salido como muy entusiasmadas para, para eh, avanzar en la tercera etapa, que por supuesto que era una etapa absolutamente voluntaria, y bueno, hubo que repensar eh, cómo, cómo avanzar más allá de, del aislamiento social preventivo obligatorio, amigarnos con las tecnologías, amigarnos con las plataformas, con las videoconferencias, con el, los grupos de WhatsApp, este, ver la accesibilidad que tenían las personas a, a estas tecnologías, bueno, la verdad que, por suerte se pudo, se pudo avanzar. Acá les muestro unas, unas fotitos de, la, de las primeras dos etapas, que en ese momento todavía no estábamos en aislamiento. Eh, las fotos de, de la primera parte son el, los distintos grupos que hicimos y trabajos del diagnóstico participativo, que fueron realmente muy heterogéneos eh, en la participación de las personas que, que nos dieron información y que nos ayudaran a construir este diagnóstico. Y en la segunda foto eh, se ven, digamos, la, los cursos de capacitación, insisto, cuando todavía no estábamos a través de las videoconferencias. Eh, la verdad que terminaron muchas personas, terminaron casi 80 personas. En la diapositiva anterior, eh, yo a propósito puse el tema de que los cursos eh, fueran gratuitos porque eso fue algo que acordamos con el municipio nos parecía que en términos de generar accesibilidad a la población que ya estaba desarrollando de hecho esas tareas y que no fuera una barrera, eh, era fundamental, digamos, que los cursos fueran gratuitos y que las personas pudieran acceder libremente. Y la verdad que lo sostuvieron con una carga horaria muy fuerte, eran 260 horas cada curso. El municipio nos brindó el espacio físico, nos ayudó con toda la logística, la universidad puso el equipo docente, eh, y la verdad es que las personas pusieron un compromiso enorme para, para sostener durante más de ocho meses, dos veces a la semana, a la tarde, noche, porque cuando terminaban de trabajar se iban a capacitar, después se hicieron prácticas en dispositivos tanto de primera infancia como de adultos mayores, y la verdad que terminó un, un grupo muy, muy interesante que colmó, no, colmó y superó casi nuestras expectativas, y bueno, en la tercera y cuarta etapa es en la que vamos, que es la, la incubación, por un lado, de la formación de cooperativa, y por el otro lado, la articulación y complementación con estas redes asociativas eh, locales, ¿no? De, de nivel municipal, pero también siempre hemos tenido mucho apoyo de, de la subsecretaría de asociativismo, este que eso creo que es muy importante en términos del desarrollo del del proyecto y de la etapa en la cual estamos, que tiene que ver con la conformación de las cooperativas. Bueno, fue una vez que sorteamos el, el impacto inicial de la pandemia, la, eh, la verdad que hubo un grupo importante que aceptó seguir trabajando con formato, digamos, de videoconferencia, y se hizo todo un esquema de trabajo y, en, y acompañamiento desde ambas universidades y con un apoyo de la Secretaría de Asociativismo, y a su vez con un apoyo muy interesante de dos referentes a nivel país, que son las presidentas de la cooperativa de Mar de Plata y de la presidenta de la cooperativa de Chaco, de Soltrecha, que ellas pasaron a ser parte del equipo técnico que ayudó, en toda, o que está ayudando, porque estamos en ese proceso, y bueno, se empezaron a hacer este, encuentros con ambos grupos, con los egresados del curso de... Primera infancia y con los egresados del curso de adultos mayores eh, y la idea de, de estos encuentros era es porque lo estamos trabajando es pensar cuestiones bien operativas del, de la conformación de la, de la cooperativa a veces lo que las personas que tuvieron que desarrollar este proceso en forma más solitaria nos, nos manifestaban que quizás las capacitaciones sobre cooperativismo eh, se remontan a cuestiones históricas o más generales y que no, no siempre se transmite la, la cocina de las cosas, ¿no? el día a día, que implica, digamos, desde llenar los libros, de hacer una asamblea constitutiva, de, de la organización interna, de bueno to, todo, todo lo que hace al quehacer cotidiano de la cooperativa, que, digamos, este proyecto tiene el doble desafío, no brindar de un servicio de cuidados de calidad y de excelencia y por el otro lado hacerlo desde un formato donde las personas que brindan el servicio son las dueñas de su empresa, son las socias, este, y tienen que ir llevando adelante además toda la cuestión de, de administración, o sea, tienen que saber hacer empresa también. Eh, así que bueno, ahí fue muy importante el apoyo de las dos compañeras presidentas de ambas cooperativas, y todo el equipo técnico de la UN3 junto con nuestro equipo, la, la Universidad del Chubut tiene un programa específico que es el Programa de Salud y Economía Social, que precisamente entre sus objetivos tiene que ver con, con trabajar esto. Y en esta etapa de articulación y complementación, eh, venimos acompañando la conformación de cuatro cooperativas. Hay una que ya está conformada, que se conformó el año pasado bajo el formato de esta resolución número uno de la cual hablaba Gustavo, que es una cooperativa de cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, y se están conformando, que están en ese proceso, ¿no? están como en las etapas precooperativas, dos grupos más de personas adultas mayores y uno de primera infancia. Nosotros los venimos acompañando con, con reuniones con el equipo técnico y a su vez ellos ya están haciendo sus propias este, reuniones como en forma autónoma, generando la bueno, autonomía de trabajo en la toma de decisiones y demás. La, la etapa de articulación y complementación, ahí fue fundamental todo el trabajo que después este Juan les va a hablar en detalle, pero de poner a, a, en diálogo con las otras organizaciones de la comunidad, pensando, bueno, esto, este entramado de recursos, ¿no? Pensando que una vez que estén conformadas las cooperativas, que va a ser en los próximos meses, es importante facilitar el trabajo y la inserción comunitaria a través de acuerdos, de convenios con otros actores, de entender que si el Estado prioriza la perspectiva de derecho, también es importante que priorice o que por lo menos declare de, de interés el, el formato cooperativo para este tipo de, de actividades de, de cuidado, precisamente retomando toda la cuestión del, del cuidado como derecho. Y en esto que decía Gustavo, la, las necesidades, a veces la, la, las estrategias para responder a las necesidades de cuidado, tanto de primera infancia o como de personas adultas mayores, necesitan como estrategias muy puntuales y muy individualizadas. La, la lógica del, del formato cooperativo permite esta adecuación muy plástica a las necesidades de cuidado de las personas, pero a su vez tiene una lógica de adecuación muy plástica a las necesidades, de quienes, a las necesidades laborales, digamos, este, personas que por ahí tienen familia, tienen hijos, tienen que necesitan priorizar ciertos horarios sobre otros, y también el, el formato cooperativo permite tener en cuenta ambas necesidades, de quien cuida y de quienes son cuidados. Pero, es pero consideramos que es necesario en el marco del proyecto apoyar y facilitar esta, estos vínculos, la inserción comunitaria, y la visibilización de estas operativas, el armado de... de convenios con determinadas instituciones como pueden ser las obras sociales, como puede ser el propio Estado eh, provincial o municipal, o sea, que, que, que se vea el, el, las cooperativas de trabajo que brindan servicios de cuidado como un actor fuerte en, en clave de pensar un sistema integral de cuidados compuesto por estos distintos actores. Y que además a nivel del territorio impacta... dando respuesta a quienes necesitan ese cuidado, que no quede solo limitado a quien lo puede pagar, o que si la obra social te da un subsidio o no, y a su vez realmente generar mejor empleo y, y mejor trabajo y más genuino para quienes desarrollan estas tareas. Eh, el acompañamiento también lo que fuimos viendo es que genera en estas personas un cambio importante a nivel subjetivo y va eh, acompañando el desarrollo de capacidades de gestión eh, colectivas que fortalecen esta, las cooperativas, y a su vez eh, desde las mesas de trabajo local se fue pudiendo pensar en políticas públicas locales que facilitaran el trabajo de, de las cooperativas que se están conformando y que además generaran sosten sostenibilidad más allá del proyecto. El proyecto va a terminar a fin de este año, principio del año que viene, por supuesto que la universidad va a seguir acompañando, el, la lógica de la incubación es una lógica que está instalada, pero hacía falta, digamos, que permear a, a este formato desde, el, desde la, el propio municipio para que siguiera acompañando y siguiera permitiendo el desarrollo de, de esto más allá del proyecto. En ese sentido se armó la, la mesa intersectorial para pensar en forma colectiva estas políticas públicas este, y había, uno de los indicadores del proyecto tenía que ver con, con poder trabajar mancomunadamente en una ordenanza municipal que reconociera el servicio de la cuestión del cuidado como un servicio de utilidad pública pensando desde un enfoque de derecho y ahí fue como fundamental no solo todo el trabajo con el municipio sino todo el trabajo con el consejo deliberante que bueno Juan lo, lo va a contar más en detalle acá esperen que les, les muestro un poquito algunas fotos de de lo que fue pasar de, de, de los de los vínculos este, cotidianos de encuentro y de los espacios de de trabajo colectivo más, más este, cara a cara, bueno, acostumbrarnos y amigarnos con, con el Zoom, con el Meet, con todas las plataformas, la verdad que empezamos tímidamente y ahora lo hemos incorporado y, y la verdad que se ha funcionado bien. Y bueno, algunas cosas como, como aprendizajes, ¿no? Para, para ir cerrando y bueno, después abrir a intercambios, pero me parece que va, va a estar como muy... Complementada mi presentación con, con lo que va a contar Juan, pero algunas eh, cuestiones a, a recortar en, desde la lógica de, de por qué hablamos de, de economía social y de desarrollo local y, y ponemos el, el tema del cuidado como una necesidad a, a poner en primer plano en la agenda pública este, nos parece, por un lado, digamos, la, la, la necesidad de profundizar a nivel comunitario en estas necesidades problemáticas que tienen que ver, por un lado, con, con la cuestión de la necesidad del cuidado como algo que nos puede pasar a todos, eh, no, no solo a determinados colectivos que tienen una situación de específica de desventaja, sino que cualquiera de nosotros en determinado momento de la vida podemos necesitar algún tipo de cuidado permanente o circunstancial, y no debería ser una odisea acceder a esos, a esos servicios. Y además la, la lógica del cuidado debería poder organizarse desde, desde una lógica sistémica, donde los distintos actores, este, organizaciones, eh, sectores del Estado, se complementen y se armonicen para una mejor utilización de los recursos y no haya como una sobrecarga desde algunos lugares, una falta de respuesta desde otros y demás. La cuestión de la distribución igualitaria del trabajo en términos desde la perspectiva de género y de derechos, un poco lo que decía Gustavo, ¿no? que, que a veces la distribución, la, la lógica del cuidado se sigue pensando desde una lógica familiar, de, de, de, de que debe darse al interior de las familias y no como una cuestión de, de derechos y que el Estado tiene que participar ahí y pensarlo en términos de, de política pública permite repensar quiénes tienen que brindar este servicio, cómo se accede a ellos y qué pasa al interior de, de las familias con la redistribución de los roles de cuidado. Entonces me parece que eh, también en términos de desarrollo local va cambiando una lógica de pensar ciertas cuestiones que son nodales digamos, para, para la actualidad de los territorios. A su vez, eh, la, la cuestión de, la, de las respuestas comunitarias participativas, va, van generando otros vínculos a nivel comunitario, donde la propia comunidad, a través de sus distintas instituciones, organizaciones, movimientos sociales y el propio Estado, se hace cargo de organizarse en pos de, de buscar respuestas para sus necesidades, y me parece que eso cambia diametralmente las lógicas de organización, precisamente porque quien está en un ejecutivo municipal es no deja de ser un vecino que está eh, en, cotidianamente en vínculo con quienes tienen estas necesidades y con quienes brindan estas respuestas. Entonces poder generar formatos asociativos para dar respuesta a esto va, va generando otro tipo de vínculo a nivel local. Eh, la cuestión del trabajo y de pensar formas más de, de, de trabajo más dignos, esta lógica del trabajo decente que plantea la, la OIT, y de, y de poner en el eje de la profesionalización de las tareas del cuidado, muy ligado a la importancia que tienen las tareas del cuidado, y el formato cooperativo como un formato este, especialmente adecuado para, para esto, y cómo la lógica de, de la economía social desde la, de las cooperativas tienen en su ADN el generar digamos, trabajo por un lado, y a su vez asociarse con otras cooperativas. Y cuando se piensa a pensar el formato cooperativo como una manera de dar respuesta, no hay límite, porque digo, estas cooperativas brindan servicios de cuidado. Pero tal vez necesiten, eh, doy un ejemplo concreto ahora, se están organizando para hacerse los, los uniformes, los ambos de trabajo. Bueno, se están buscando pedirle ese trabajo a otra cooperativa. Y tal vez las personas a las que cuidan necesitan, por ejemplo, un servicio de catering para llevar las viandas saludables, bueno, se puede digo se va empezando a pensar esta cuestión de dar respuesta a las distintas necesidades, no solo las de cuidado, desde esta lógica asociativa donde va generando trabajo también para otros, de hecho las propias cooperativas que, que han sido acompañadas o que están siendo acompañadas en su desarrollo por el proyecto se piensan como una red de cooperativas, todo el tiempo es esta cuestión de ir, tejiendo un entramado que es virtuoso y que genera al final del día más derechos, una mayor calidad de vida eh, y, bueno, entornos, digamos, donde todos seamos un poquito más este, iguales en términos de, de acceder a determinados este, derechos, sobre todo. Finalmente, el tema de, eh, bueno, ya lo dije, ¿no? La perspectiva de derechos y la perspectiva de género, absolutamente transversal a todo este proyecto. Y sí nos parece la, la necesidad de repensar el entramado de actores locales, tanto digamos de organizaciones civiles, el gobierno local, el gobierno provincial, la propia comunidad, y cuál es el rol que la universidad tiene que, que jugar en esto, que tiene que poner sus funciones esenciales al servicio del crecimiento de, de nuestras comunidades, y que esto va generando como una sinergia como, como muy virtuosa. Entonces, bueno, eh, con esto voy cerrando. Acá le, lo que sí les compartí, además de, de mi mail, es la página web del proyecto, porque ahí hemos subido muchos materiales sobre todo el proceso, sobre el diagnóstico comunitario, sobre los, los cursos de cuidado, la, los programas de los cursos, eh, eh, y bueno, eh, hay, hay como mucho material que puede, que puede servir a otros y que puede ser una, una referencia. Así que con esto, por mi parte, les agradezco mucho. Quedo a disposición para todas las preguntas, consultas, lo que necesiten. Bueno, y, y le doy la palabra acá a, mi, a mi compañero Trelewense. Pero bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En eh, principio, agradecer la, la, la posibilidad de participar en esta capacitación. Mi nombre es Jaime C. Aguilar, yo soy concejal de la ciudad de Trelew. Y eh, mi intervención en el, en el proyecto esta etapa da hacia la finalización de la misma, eh, como bien lo decía Marcela recién, en la cuarta etapa, etapa en la cual eh, se me convoca a los efectos de trabajar en un proyecto de ordenanza que establezca algunas cuestiones particulares vinculadas con el sistema de cuidados en la ciudad de Trailer. ¿sí? Eh, dado que, como dije recién, soy concejal de la ciudad de Trailer. En ese marco, eh, mi trabajo lo, lo dividí básicamente en cuatro, en cuatro pasos. Que son, que son los que brevemente voy a tratar de describir al respecto de contar un poco cómo fue el trabajo eh, específicamente en el proyecto de ordenanza referido a, a este tema. En primer lugar, eh, lo que se planteó de, desde el grupo que trabajó el tema, eh, y en, específicamente en el proyecto de ordenanza, fue eh, declarar de interés municipal el proyecto de Trelé Ciudad de Cuidados a lo efecto de, este, de poder visibilizar, en primer lugar, el, el proyecto en sí mismo, ya o sea que eh, los consejos deliberantes tenemos la, la, la facultad, la potestad de poder declarar de interés municipal eh, proyectos, acciones, actividades, y nos parecía que eh, iniciar esto desde el ámbito legislativo, declarando de interés municipal el proyecto Tereo Ciudad de Cuidado, significaba darle una entidad particular, una importancia en particular, eh, además de eh, contribuir a visibilizar el sistema de cuidados a nivel local. ¿no? Esto que uno observa que se está dando fuertemente a nivel eh, nacional, este, que es poder discutir el sistema de cuidados, su significación, su, su estructuración, etc. Así que en primer lugar, eh, en el proyecto de ordenanza que, que hemos presentado, eh, partimos declarando de interés municipal el proyecto de de Ciudad de Cuidados, como, insisto, como una forma de darle una entidad diferente a, al mismo. El segundo paso fue trabajar sobre el registro municipal de, cuida, de cuidadores. Eh, en ese sentido hay que decir que en el año 2019 entre Trelew se sancionó una ordenanza que creó un registro municipal de cuidadores, eh, por lo cual hubo que intervenir sobre dicha ordenanza preexistente. En ese sentido eh, debimos poder enfocarnos en un hecho fundamental y principal que es el siguiente. Ese registro municipal de cuidadores estaba pensado eh, sobre individuos y no sobre organizaciones, por lo cual lo que hubo que hacer de manera inmediata fue eh, no solamente pensar en individuos o personas que pueden estar en ese registro, sino además en organizaciones, en este caso cooperativas de trabajo, que puedan formar parte del mismo. Eh, así que la, la segunda tarea fue poder ampliar el espectro de, de, de quienes pueden ser cuidadores o estar en ese registro para incluir a las cooperativas. En ese sentido, eh, pasamos a denominar al registro como registro municipal de cuidadores, cuidadoras, ahí este, también incluimos la perspectiva de género en, en la denominación legislativa y cooperativas de servicios de cuidado ¿no? para, para poder ampliar ese, ese espectro inicial. Este registro tiene, este, entre sus características principales, eh, en primer lugar, que eh, abarca las infancias, eh, eh, los adolescentes, las adolescentes, eh, personas mayores y personas con discapacidad. Ese es el espectro que intenta abarcar. Eh, tiene un carácter público. ¿sí? Lo que se plantea es que, es que pueda eh, estar ese registro en la página web del, de, de la Municipalidad de Treleu, A los efectos de que, eh, este ese contenido accesible al, al vecino, al ciudadano, y que sea una fuente de confiabilidad. Uno entiende que eh, el vecino debe confiar en quien, en quien cuidan sus seres queridos, sus, su, sus familiares, sus personas conocidas, en ese sentido creemos que eh, hacer el registro público y que haya un lugar en el sitio web municipal de cual consultar, eh, puede significar una herramienta de confiabilidad y de, y de fiabilidad en la, en la información que es importante poder brindarle a nuestros vecinos y vecinas. Eh, en este punto, y antes de pasar a la mesa de cuidados, en referencia a, la, a las cooperativas, también hay que decir que eh, no solamente, no solamente perdón, incluimos a las cooperativas en el registro, sino que además hubo que cambiar parte de la ordenanza que ya existía en referencia a los requisitos para poder formar parte del registro de cuidadores, dado que, por supuesto que eh, al incorporar las cooperativas, hubo que incorporar algún requisito para que las cooperativas puedan cumplir eh, al momento de poder formar parte del mismo, y ahí lo que básicamente agregamos fue un inciso que eh, lo que establecía es que eh, las cooperativas deben acreditar en su objeto social, eh, al menos que sea la, la actividad principal, el servicio de cuidados y eh, que sus integrantes cuenten con una certificación o capacitación en formación de cuidados de 200 horas o más, que es el criterio que, que, que vemos que, eh, que se establece a nivel nacional. Aquí nosotros eh, queremos destacar un hecho fundamental eh, que tiene que ver con, con la forma de organización económica, social, eh, justamente también organizativa de la ciudad de Trelew, eh, que es el siguiente. Eh, en no pocas oportunidades, aquí hemos dicho que Trelew eh, es la, la capital de la economía social eh, nacional. Entendemos que en muchos lugares deben, deben hacer un planteo similar, pero nosotros lo hacemos porque entendemos que aquí hay un entramado muy fuerte de actores vinculados con la economía social. En el caso específico de las cooperativas de, de, de trabajo, el último relevamiento eh, local, municipal, al respecto nos dio cuenta de que, de que hay alrededor de 97 cooperativas de trabajo vigente, lo cual para nosotros es muy importante porque demuestra que hay una cultura de la organización eh, arraigada en el esquema cooperativo muy importante y esto no puede más que entendemos favorecer esto que se está proponiendo en este proyecto que es formar una red de organizaciones de cuidado, una red de cooperativas de trabajo vinculadas al o dedicadas al sistema de cuidados, creemos que esa, ese esquema previo que está en, nuestra, en nuestro suelo, en nuestra, en nuestra ciudad, eh, va a favorecer justamente o debería favorecer eh, la efectividad de esa red. Eh, no solamente pensamos que puede más favorecerla en el sentido de eh, generar un ámbito propicio para la creación de nuevas cooperativas, sino que tal vez se pueda dar incluso la posibilidad de una reconfiguración de las cooperativas existentes a su sistema de cuidados. Eh, ahí notamos que hay un nicho importante de desarrollo. Insisto, no solamente desde el, pu desde el punto cero de la creación hacia la construcción, sino incluso desde la resignificación del sistema cooperativo local de Treleu, que es, insisto, eh, muy fuerte. El tercer punto eh, sobre el cual debemos trabajar, ya mencionamos dos, en primer lugar esto de ponderar el proyecto y declarar claro interés municipal, el segundo punto... Este, el de trabajar sobre el registro de cuidadores, que pasó también con las cooperativas de trabajo. El tercer punto fue la, este, la planteo, el planteo por ordenanza de la conformación de esto que Marcela mencionaba, que era eh, una mesa intersectorial de cuidados. Una mesa intersectorial que tiene como objetivo principal la elaboración de políticas públicas vinculadas a los cuidados. Y ¿sí? que tiene eh, una, una composición, como su nombre lo dice, in, intersectorial, eh, esto es el Consejo deliberante con mayorías y minorías, para darle pluralidad a la misma. Eh, la composición también de parte del Ejecutivo Municipal, intendente pudiendo este, designar dos representantes, y también dos representantes de, este, del registro de cuidadores, cuidadoras, este, para darle justamente legitimidad al trabajo, y además la invitación que se, que se hace a la Universidad de Chubut para también formar parte... De, de esa mesa intersectorial, que tendrá, insisto, la, la tarea principal de poder generar políticas públicas vinculadas a, a, a cuidados. ¿no? Esto de poder, entre, entre algunas acciones este, que se pueden mencionar, esto de poder estimular la formación y la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de esta red de cuidados. Hay un esquema de productividad de género, como bien lo decía Marcela, el fomento del asociativismo, eh, eh, puedes gestionar estrategias de difusión y conciliación del sistema de cuidados a nivel local. Eh, promover eh, esta red de, de cooperativas, pero además el acompañamiento técnico para lograr su, su sustentabilidad, la, la sostenibilidad de las mismas, etc. Eh, también nos planteamos, por ejemplo, implementar encu encuestas de uso de tiempo para poder eh, rediscutir o al menos poner en, en, en foco eh, los esquemas de cuidados a nivel familiar esto que vemos que se está, por suerte eh, eh, pregonando a nivel nacional y poder rediscutir el, el esquema de cuidados a nivel familiar en este sistema eh, patriarcal en donde sabemos que en, en, en las mujeres recae gran parte de ese trabajo no remunerado, no reconocido entonces poder eh, llevar adelante encuestas de uso de tiempo para poder rediscutir justamente ese sistema eh, y visibilizarlo eh, por otra parte, eh, el cuarto eje y, y eje final digamos, de, de, del trabajo que fue finalmente un proyecto de ordenanza fue poder discutir el, el financiamiento del, de, del sistema de cuidados para un sector específico que es el sector más vulnerable de, de la sociedad que no puede acceder al, al, al sistema de cuidados porque no puede financiarlo, no puede pagarlo. Eh, este fue el punto más difícil de trabajo. Eh, yo tuve una discusión interna en, en referencia a cómo abordarlo, si es un servicio público o no es un servicio público, eh, cómo encuadrarlo dentro del esquema tributario municipal, si puede ser una tasa, eh, qué forma darle de, de, desde el punto de vista de lo local a, a ese esquema. Eh, en ese sentido, debo destacar que, que solicitamos asesoramiento de la coordinación de rentas municipal, que eh, nos guió en la forma de poder eh, pensar Cómo, cómo incluir el financiamiento de este sistema para los sectores más vulnerables en el esquema tributario municipal local. Finalmente, llegamos a la conclusión de que la figura tributaria municipal debía ser la de una contribución, eh, que esa contribución además debía ser este, solidaria, es ¿sí? decir que el vecino eh, pueda optar por poder eh, abonarla a la municipalidad de treleu, eh, que tenga un financi que ese financiamiento vaya a un sector específico, que es, como dije anteriormente, poder eh, brindar el servicio de cuidados a aquellos sectores que no puedan pagarlo por sí mismos, eh, y para poder pensar este esquema tuvimos que analizar varias cuestiones vinculadas con lo tributario al efecto de poder eh, pensar esta contribución. Esto es, tuvimos que pensar la forma de, eh, de liquidación, la forma de percepción, este, la especificidad del, de, del fondo cómo ponerlo en cobro al momento este, o a, la, a los vecinos que quieran poder abonarlo, la autoridad de aplicación, estas cuestiones eh, fueron importantes, tuvimos que pensarlas eh, al momento de, de, de analizar este tema, sobre todo porque en primer lugar lo que se, se pudo consensuar fue que eh, sea una contribución solidaria y que esta contribución vaya anualmente al Consejo Deliberante en la tarifaria municipal. Todos saben que eh, hacia el fin de cada, de cada ejercicio, de cada año, eh, se envía a, a los ámbitos legislativos dos cuestiones, el presupuesto por un lado, este, y por otro lado las tarifarias municipales para poder justamente pensar el tema tributario de cada municipio y la recaudación de cada municipio, eh, y en, ese, en, en, en esa tarifaria municipal cada tributo tiene su, su valor. Bueno, lo que se plantea es que en cada tarifaria municipal que envíe el Ejecutivo Municipal del Consejo Liberante, eh, esta contribución solidaria tenga un valor ¿sí? eh, determinado. Que eh, y aquel vecino que quiera eh, pagarla eh, lo haga eh, y la misma esté incluida dentro de un tributo municipal que le llega a todos los vecinos, que es el impuesto inmobiliario de tasa de servicios. Decidimos que sea ese eh, el recibo, por decirlo de alguna forma, este, en el cual esté incluida esta contribución solidaria. Por otra parte, en, en referencia a la, a la forma de la liquidación, lo que planteamos es que, eh, bueno, por supuesto, esto de que sea la aceptación voluntaria, de que el pago sea mensual eh, o anual. En el caso de la ciudad de Treleu, eh, existe la. hay un esquema de posibilidad de pago de un pago anual adelantado de los tributos municipales con descuentos y también la posibilidad de que pueda estar esta figura en este pago anual adelantado con algún descuento al efecto de poder garantizar. Este, el monto total este, hacia el municipio eh, por otra parte también establecemos por, su, por supuesto que hacer voluntario que el vecino tenga la posibilidad de poder solicitar el, eh, la baja de la contribución o el alta en caso de que decida reincorporarse voluntariamente porque esa es la figura que se, que se le ha dado eh, por otra parte el respecto de poder garantizar eh, la afectación de esos fondos lo que planteamos es que eh, lo recaudado vaya a una cuenta específica y particular eh, en el Banco de Chubut, que es el banco de nuestra provincia, eh, y que tenga como destino específico y afectado el uso este, al que hagamos previamente, esto de que es financiamiento de, este, de servicio de cuidados para aquellas personas que no puedan pagar por sí mismas. Eh, y además, establecimos que la autoridad de aplicación sea eh, la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Teoleo, que es quien tiene todo el mapa de, de, de necesidades, por supuesto, de algunas formas sociales en nuestra ciudad, eh, y que entendemos que es, la, es quien está eh, capacitado y con la información disponible para saber a qué vecinos se, se, se necesita poder este, colaborar con este sistema de cuidados. La verdad que eh, uno se sintió gratificado de trabajo que se llevado adelante, eh, uno entiende que en el marco de la pandemia esto se... Claramente se, se, se reflejó la necesidad de poder trabajar en, en, en esquemas eh, de cuidados. Uno observó que eh, hacia los adultos mayores hizo, hizo, hizo, hizo falta justamente este tipo de trabajo. Hubo acompañantes que se, que se pusieron a disposición del municipio para poder justamente eh, colaborar con el cuidado de los abuelos, sobre todo que fue el sector eh, vulnerable, que no pudo concurrir a los lugares que tradicionalmente lo hacían, los centros jubilados, etcétera. Eh, y que requerían justamente una construcción específica, una colaboración específica de parte, digamos, del, de, del Estado municipal. Eh, así que, bueno, simplemente contarles que este proyecto de ordenanza, para finalizar, eh, fue presentado recientemente del Consejo de Antigua Ciudad de Trelew, el 31 de agosto de, de este año, y que esperamos que en las próximas semanas pueda, eh, además de este parlamentario, ya proceder a su análisis de, de parte de todos los concejales este, de la Ciudad de Teleón para su aprobación definitiva. Eh, muchas gracias, por supuesto que, que agradezco nuevamente la posibilidad que me han dado de participar en la última parte de este proyecto, que es muy importante para nuestra ciudad. Por último, eh, agradecerles a, a Linaes la posibilidad que, que me ha dado de poder participar en esta este, capacitación nacional, por supuesto a la Universidad del Chubut, a la Municipalidad Trelew, que han tenido un este trabajo muy importante en este proyecto, este, que nosotros entendemos que puede ser un punto de partida muy importante para el desarrollo local. Insisto que TELUT tiene una historia de cooperativas de trabajo muy fuerte, muy arraigada, eh, que muchas pueden resignificar su, su, su trabajo a nivel local y ojalá que esta red que se, se estimula y que se va a formar tenga perdutabilidad en el tiempo, pueda este, estar incluida en el sistema de cuidados y pueda ser valorada por la comunidad como una herramienta este, en la cual pueda confiar, porque creo que eh, será un elemento central la confianza de la, de, del vecino y la vecina en estas este, cooperativas, al asunto de poder poner sus seres queridos este, a los, al cuidado de ellos. Eh, así que, sin más, eh, agradecerles eh, la, la posibilidad de participar y obviamente abierto a cualquier consulta y consideración. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. Eh, como venimos haciendo en estos encuentros, para nosotros es muy importante trabajar también sobre experiencias concretas, porque eso nos permite eh, ver en la dimensión de la construcción real los, los temas que vamos planteando. Así que, que muchísimas gracias a Juana, Marcela y, y a Gustavo. Eh, la verdad que me parece que entre los tres eh, pudieron presentarnos de manera súper profunda y súper compleja, eh, de qué se trata y a qué nos referimos cuando trabajamos la idea del cuidado y el cooperativismo en el cuidado, así que, que ahora la idea es que podamos compartir eh, las preguntas y las dudas que fueron surgiendo con los tres expositores.